¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Oh, llegaste de tu trabajo. Estaba a punto de llamar a esa cagaca y a ese niño. ¿Quieres un poco de comida? <tose> <tose> <tose> Solo cállate y ordeno Yo voy a hablar. Eh, Quisiera dos. No, cuatro entonados de pino y dos tup. Antes de que digas la palabra con T, No digas la palabra con T. ¿Tú? ¿Comis? Bromas y diga... Le digo mock, Death, te un segundo. Gracias.